Presten mucho oído esto lo que está diciendo el mismo jefe de la OTAN en las últimas horas a los medios. El director James Stoltenberg está informando, está alertando sobre la situación que se está viviendo ahorita mismo allí en Bakhmut y advierte que tienen información muy importante de que este asentamiento podría caer en las próximas horas o días a manos del grupo Wagner y del ejército ruso. Uh, we can, uh, not rule out that, uh... No podemos excluir que Bakhmut caiga finalmente en los próximos días. Es importante subrayar que esto no refleja necesariamente un punto de inflexión en la guerra. Solo subraya que no hay que subestimar a Rusia. Es el anuncio que está dando a conocer el máximo representante del bloque militar a los medios, contradiciendo un poco a Zelensky, que ha dicho recientemente que... Y aquí que ha dado la orden a la SAFO de defender con todo esta zona que ha sido escenario de 40 batallas y de grandes pérdidas, tanto para el ejército ucraniano, también como para los grupos de asalto y el grupo del ejército ruso. Este anuncio ha llegado luego de que el director de los grupos Wagner ha confirmado que han capturado el área este de Artemiox. Regimientos del grupo Wagner han tomado todo el este de Bakhmut, todo el este del río Bakhmut, está totalmente controlado por el grupo Wagner, se puede informar de esto. Eran las declaraciones del director del grupo de asalto Jeveni Prigosin, del grupo Wagner en las últimas horas sobre, sobre la situación allí en Bakhmut, y es de recordar que el mismo Zelensky ha dicho recientemente y ha ordenado la retirada de la zona que no es la opción y ha dado la orden de que allí se debe resistir a la contraofensiva desde Rusia y se está a la espera de ayuda militar de los equipos prometidos desde occidente a la zona en Arteomox. Según había punto pro, al parecer ya están llegando tanques 72EA a la zona de Ucrania, procedentes de la República Checa y los han visto en las cercanías de Bakhmut. Uno de los tanques, al parecer, y la información de los editores del diario avia.pro, dice que estaría equipado con un arado de minas KMT-6. Por lo cierto, es que ante esta situación, las AFU están preparando contraofensivas contra el ejército ruso para evitar los avances de los rusos y que puedan seguir reportando más capturas de la zona en el este de Ucrania. El mismo ministro de la Defensa de Rusia Ha dicho en las últimas horas Sergei Choigu que la captura de este asentamiento tiene un significado muy importante para la continuación de los planes para la ofensiva rusa. Desde la análisis de los especialistas, el ejército ruso avanza con paso firme a la captura de Bakhmut, pues ya controlan las entradas principales como el norte, el sur y este de Bakhmut. Y en pocas palabras están ya tienen armado el cerco total a la zona donde se concentran más de... 10.000 soldados ucranianos que intentarán repeler los avances estratégicos del ejército ruso, que de tomar Mahmud dejaría abierto el paso para ir por los asentamientos de Kramatorsk y Sloviansk que según los especialistas esta sería la tercera línea defensiva que estaría arrasando o destrozando el ejército ruso dicho por los mismos especialistas militares de avia.prom desde kiev están afirmando y aseguran que están defendiendo con todo batmut pero los reportes de la otan dejan entrever que pareciera ser que están entendiendo que la situación es otra ustedes qué opinan amigos nos parecen importantes sus comentarios gracias por su audiencia es por lo pronto la información nos escuchamos en el próximo contenido gracias por estar con nosotros